El objetivo de este vídeo es entender un poco mejor el funcionamiento de los pseudoelementos before y after y ver cómo podemos aprovecharnos de ellos a la hora de hacer animaciones CSS. Como ya hemos comentado anteriormente, el funcionamiento de before y after básicamente consiste en permitir añadir cierto contenido antes o después del elemento en el cual se inserta el pseudoelemento. De hecho, se llaman pseudoelementos porque realmente no son elementos en sí, son una especie de elementos ficticios que aparecerán en nuestro DOM cuando se les aplica la correspondiente clase CSS. Para dar un ejemplo rápido del funcionamiento básico de estos pseudoelementos, vamos a utilizar este documento HTML, que es muy sencillo, únicamente tiene un párrafo donde pone la palabra hola. Si nos vamos a su CSS y añadimos al párrafo P el pseudoelemento, por ejemplo, after, con un contenido. que sea, por ejemplo, mundo, vemos que detrás de hola se ha añadido la palabra mundo. Lo mismo que ocurriría si aquí en vez de after pusiéramos before, solo que en este caso, en vez de colocarlo después, lo colocaría antes. Voy a colocar aquí un espacio, para que sea un poquito mejor, y ahí lo tenemos. Bien, pues esto es el funcionamiento básico, tan, tan sencillo como esto, no tiene, no tiene mucho más. De hecho, posiblemente a primera vista eh, parece que su utilidad es más bien pequeña seguro que estaréis pensando que para esto por qué no poner la palabra mundo directamente en el HTML o si necesitara que fuera dinámica, a lo mejor utilizando Javascript, poder incorporarlo donde me hiciera falta en el momento en que me hiciera falta. Y la verdad es que algo de razón sí que tendréis al pensar eso. Es pues que realmente aquí lo importante no es lo que hace, que como acabamos de decir, se puede hacer de varias maneras, sino más bien conceptualmente cómo lo hace. La idea del segundo elemento es considerar ese contenido como parte del estilo. Es decir, que el anteponer o el posponer un contenido sea parte de las características estéticas que se le quieren aportar a ese elemento. Junto, por ejemplo, cambiarle el tamaño de la fuente, cambiar el color de fondo, etc. De esa manera, desde JavaScript, lo que haríamos sería aplicar todo un estilo y no únicamente añadir un texto, después cambiar el color, modificar la fuente, etc. Además, de esta forma, separamos los ámbitos de trabajo una parte en la creación de estilos y por otra la programación del cliente. Vamos a verlo un ejemplo para entenderlo mejor. Vamos a venirnos a. Vamos a borrar esto primero. Y vamos a irnos al HTML y en vez de poner un párrafo que ponga hola, vamos a poner el nombre de un hombre y por otra parte el nombre de una mujer. Al primero le asociamos una clase que sea hombre y al segundo una clase mujer. Bien, vayamos al CSS y para la clase hombre, al aplicarle ese elemento before, que lo que haga es que ponga como contenido... Señor. Y además, le damos un color, por ejemplo azul, para hacer lo mismo con la mujer, pero en este caso poniendo señora y como color un verde. Bien, el resultado es obvio, lo tenemos a la derecha, Simplemente se ha añadido señor o señora antes del texto del párrafo, según sea hombre o mujer, y además se le cambia de color. Es decir, tampoco he hecho nada especial. Pero lo que me interesa es que se comprenda un poco el concepto, que es que se está buscando. Lo que se pretendía es que cuando se le aplicase una clase hombre o una clase mujer a uno de los párrafos, el estilo que se le aplicase, ese estilo incluyese no solamente un cambio, en este caso de color, sino añadir también una palabra delante. Yo ahora, por ejemplo, podría desde JavaScript o desde jQuery, aplicar el estilo hombre o el estilo mujer a uno de los párrafos que automáticamente, no solamente me cambiaría el color, sino que también añadiría la palabra señor o señora dentro de ese estilo. Bueno, ¿y todo esto en qué nos ayuda a la hora de hacer animaciones? Para entenderlo un poco mejor, vamos a irnos al HTML y vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver cómo se han incorporado estos pseudoelementos dentro de nuestro documento. Vamos a herramientas de desarrolladores, y en ese elemento vamos a investigar un poco cómo está, por ejemplo, el hombre. Y podemos ver que lo que ha pasado es que se ha creado un segundo elemento, se ha creado un elemento interno, que es el before, que tenemos aquí. ¿Qué es lo realmente importante de todo esto? Bueno, pues que este segundo elemento, este before, es un elemento hijo del elemento al cual se ha asignado. Es decir, este before es hijo del párrafo en el que está Mateo. Lo mismo pasa, obviamente, con el párrafo abajo, solo que en este caso con la clase Bien, pero es que además esta inclusión, este hijo que tenemos aquí, tiene un display en línea, se le ha asignado un display en línea. Se podría la mente que si yo vengo aquí y cambio el display, por ejemplo, a block, el señor ya pasaría a ocupar todo el ancho del navegador, todo el ancho de su contenedor, y el contenido del elemento, que en este caso es Mateo, pasaría a la línea inferior. Luego, lo que se consigue con la asignación de un pseudo-elemento es la creación de un elemento ficticio, que es hijo del elemento al que se le ha aplicado y que, además, se va a visualizar en modo inline. Pues, justamente, esta característica, esta creación de elementos hijos alineados, es la que se puede aprovechar para crear ciertos tipos de animaciones CSS de una manera más sencilla. De hecho, vamos a crear una pequeña animación, eh, no vamos a inventar nada raro, va a ser muy típica, que va a consistir en un círculo o mejor dicho, una circunferencia, que nos va a servir a modo de trayectoria, a modo de camino. Y un pequeño arco que irá recorriendo ese camino, que irá dando vueltas, en el tiempo en el que dure la animación, que en un principio la vamos a hacer infinita. Así que vamos primero a comentar esto. Y aquí vamos a quitar los párrafos. Y vamos a crear un div que va a ser el que va a contener animación. Por ejemplo, con la clase que sea animación. Bien, vamos al CSS. Y vamos a empezar a construir nuestras reglas. Nuestro objetivo es crear una circunferencia. Así que eh, vamos a coger el div y vamos a hacer que sea un, primero un cuadrado. Es decir, vamos a hacer que su ancho y su alto sean el mismo. Por ejemplo, vamos a hacerle que el ancho sean 50 píxeles y que el alto también sean 50 píxeles. El siguiente paso para convertirlo en circunferencia es hacer que el radio del borde sea la mitad del alto y del ancho, es decir, el 50%. Así que hago que el radio sea un 50%. Y vemos a la derecha como nuestro cuadrado inicial se ha convertido en un círculo. Vamos, por ejemplo, a centrarlo. Y por último, vamos a darle cuerpo a esta circunferencia. No hemos definido ningún tipo de borde. De hecho, lo que aparece dibujado a la derecha es lo que brackets marca como elemento seleccionado, pero no es que hayamos definido en ningún sitio un borde azul a nuestro círculo. Así que vamos a decirle que el borde sea, por ejemplo, de 10 píxeles, sólido, y, por ejemplo, de color gris. Bien, pues ya tenemos la circunferencia, que va a ser el camino por el que vamos a estar dando vueltas, así que lo que nos toca ahora es empezar a dibujar el elemento que va a estar dando vueltas, ese trozo de arco que va a estar girando de manera infinita. Lo que vamos a hacer para eso es dibujar otro círculo del mismo tamaño de este círculo que va a estar justamente encima de él, y del cual únicamente veremos un trozo. Luego ese círculo lo animaremos para que vaya dando vueltas, y nos da la sensación de que ese trozo que se está viendo es el que está constantemente girando alrededor de la circunferencia. Así que para ello, me vengo aquí y creo otra regla, en este caso utilizando el segundo elemento after. Lo podría haber hecho con before, pero he elegido, he elegido el after, en este caso haré igual. Quiero un círculo, quiero un círculo exactamente igual que tengo ya dibujado, así que voy a copiarme todo lo que tengo aquí arriba Voy a poner aquí abajo. Si bien, voy a quitarle el margin y voy a poner, por ejemplo, aquí un color más llamativo, por ejemplo, rojo. Bien, ¿qué ha pasado? Porque parece que no ha pasado nada. Y eso efectivamente no ha llegado a pasar nada. Lo que debería haber ocurrido es que se tendría que haber dibujado un círculo como el que ya hay, pero en este caso con un borde de color rojo. Ese nuevo elemento, que tendría que haberse creado alineado con el que ya hay, es decir, tendría que haberse creado un círculo alineado con este que tenemos en pantalla, no parece por ningún sitio. De hecho, seguimos teniendo aquí abiertas las herramientas de desarrollador y vemos que el div animación no tiene en su interior ningún elemento. Luego parece que esto de aquí ha fallado en algún aspecto. ¿En qué ha fallado? Pues ha fallado en que todo segundo elemento ha de tener un contenido, es decir, a de tener la propiedad content con algún tipo de valor. En nuestro caso, nosotros no necesitamos contenido, no hay que poner ningún texto, en este caso, después de nuestro elemento. Así que lo que hacemos es poner comillas, comillas, y vemos que en cuanto lo ponemos, a la derecha ya aparece un círculo rojo. Pero bueno, es un círculo rojo porque vemos que hay un punto rojo, pero realmente lo no hemos definido con una serie de características, tendría que ser exactamente igual el gris, y eh, tiene poco, ¿no? Tiene poco de esa desigualdad, desaparecido. ¿Y eso por qué? Bueno, eso es por lo que hemos comentado antes. Esto es porque el elemento que hemos creado se ha definido en línea con el elemento animación. De hecho, podemos ver que, ahora sí ya, el div animación tiene un hijo, que es el after, y podemos ver que está en línea porque si venimos aquí y cambiamos el display, le ponemos block, Vemos que efectivamente ahí sí aparece el círculo tal y como tenía que aparecer, pero de color rojo. O al menos tal y como tenía que aparecer sin tener en cuenta el posicionamiento. Porque realmente aquí lo que está pasando es que tenemos un problema con el posicionamiento. Lo interesante es dejar esto tal y como estaba, dejarlo en line, y posicionar nuestro nuevo círculo con relación al círculo anterior. Por lo que es lo mismo posicionar este segundo elemento con relación al elemento. Posicionar esto de aquí con relación a este de aquí. ¿Y cómo se posiciona una cosa con respecto a otra? Pues indicando en el elemento que va a tener ese eje de coordenadas, el posicionamiento relativo. E indicando luego en el elemento que queremos posicionar, que su posicionamiento va a ser absoluto. Ya tenemos el círculo rojo como círculo rojo, pero todavía falla, está como desplazado con relación al círculo gris. Al no haber definido ninguna propiedad de posicionamiento, como top, left o right, eh, su valor es cero. De manera que se está posicionando con respecto al 0,0 0 del círculo gris. Así que, si es con respecto al 0,0, ¿por qué hay un decalaje, por qué hay una separación? Pues por culpa del borde. Hay que recordar que el punto de referencia que hemos creado al poner posición relativa en este elemento de aquí, viene dado por la esquina superior izquierda de este elemento, teniendo en cuenta el lado interior del borde. Por lo tanto, ya que tenemos un borde de 10 píxeles aquí, lo que tenemos que hacer es utilizar las propiedades top y left para desplazar hacia arriba y hacia la izquierda nuestro círculo rojo. ¿En qué valor? Pues en menos 10. Si el borde era 10, aquí tendrá que ser menos 10. Ya aquí tenemos ya nuestro círculo rojo encima de nuestro círculo gris. Bien, pues el siguiente pasito sería eh, que se puedan ver los dos círculos. Eso no se ve un trozo de la circunferencia roja, que es la que se va a ir moviendo, y que el resto sea la circunferencia que hay abajo, que es la de color gris. Para eso vamos a hacer que el color del borde del círculo rojo sea transparente. De manera que ya no se ve, está ahí, pero ya no lo vemos. Y vamos a hacer que uno de los bordes, por ejemplo el borde superior, tenga un color diferente. Por ejemplo, el rojo que hemos puesto antes. De esta manera hemos conseguido el efecto de que un trocito de círculo, un trocito rojo, está encima de la circunferencia gris. ¿Qué nos queda? Moverla. Y para moverlo simplemente hay que utilizar las técnicas de animación CSS que hemos visto antes. Lo primero es que quedarse los keyframes. En este caso simplemente consistirá en una transformación que sea una rotación que irá de 0 grados a 360. Y ya por último en aplicar esa animación al segundo elemento. aquí, vueltas, por ejemplo, dos segundos, que sea lineal y que su duración sea infinita. Y vemos a la derecha como de manera automática ya tenemos la animación conseguida. Como ese círculo rojo, ese arco rojo va girando alrededor de la circunferencia. Este mismo resultado lo podríamos haber obtenido utilizando, por ejemplo, before, en vez del after y también otras técnicas. Por ejemplo, podríamos habernos ido en el HTML, y dentro de este div animación, crear otro div interno, por ejemplo, llamado animación 2. Después, en el CSS, esta regla de aquí dejaría de tener sentido y crearíamos una regla muy parecida a esta, que tendría que ser con la clase animación 2, sin el after, por supuesto, donde no habría contenido, que solo tiene sentido cuando utilizamos el segundo elemento 0 before, y donde diríamos que el display es de tipo inline. De esa manera, el resultado que obtendríamos es el mismo que el que tenemos ahora. Entonces, ¿por qué la gente elige más utilizar After y Before que utilizar el, la técnica de meter divs dentro de divs? En un principio da igual. Al final, el resultado viene a ser el mismo. Lo que ocurre es que la técnica del Before y el After es una técnica más CSS. Toda la codificación está en CSS y lo único que hace falta tener en HTML es un div, poco más. Y por otra parte, tampoco estás modificando el display de los elementos. Lo que es inline es inline y lo que es block es block. No hacemos trucos de cambiarlo que al final siempre pueden ser con mínimo confusos.